¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenca Elige, un proyecto donde Raúl Parreño y Óscar López os a los ocho candidatos a la alcaldía de Cuenca para las elecciones del 28M. En este caso, visita los estudios de la Facultad de Comunicación Miguel Zurro, candidato de tu patria. Miguel, muy buenos días. Hola, muy buenos días a los dos. Queríamos empezar esta entrevista, Miguel, preguntándote por, por tu perfil, por quién eres, ¿Qué, que la gente de Cuenca sepa quién es Miguel Zurro. Bueno, en primer lugar, yo creo que la mayoría de la gente me conoce, porque he estado en el mundo del deporte siempre a nivel profesional. He sido coordinador también. En el, en el excelentísimo Ayuntamiento de Cuenca, con el IMD, y creo que se han hecho cosas buenas en mi etapa, cuando me correspondió estar en el Ayuntamiento desarrollando ese trabajo. y soy una persona que me médico al fútbol, tengo mis empresas, y realmente he sido entrenador del Conquense, que creo que nadie va a poder dudarlo, que el mayor éxito de esta historia en el mundo del fútbol del Conquense ha sido jugar una fase en la segunda divisional conmigo. En el Bernabéu, con 80.000 personas, 79.000 y pico. La primera, la primera pregunta, después de esta que le hacemos a todos los candidatos que han pasado por aquí, es ¿con qué expectativas salen a las elecciones? Bueno, las primeras expectativas es decir la verdad a todos los oyentes, a todos los ciudadanos, porque nosotros vamos a hacer política, pero la mayoría de la gente viene del mundo empresarial, de gestión y, y todos van muy bien preparados. Sí, vamos gente muy joven, pero muy bien preparado, porque yo apuesto por los jóvenes, y luego va una base de una edad media y dos personas un poco más mayores. Tu Patria, un partido con el que te presentas, para mucha gente no le suena. Es un partido nuevo, algunos hablan de que es una escisión de Vox, que es así un partido que surge de, de gente que estuvo en ese partido. ¿Qué nos puedes decir tú de Tu Patria? Bueno, En primer lugar, que, que creo que hay oyentes o personas que quieren entender las cosas de diferente manera. Una cosa es que yo comente que no hay ningún político en mis listas que haya estado cobrando dinero. ¿vale? Y otra cosa es que, porque vengan gente de otros partidos, como bien dices tú, que viene gente que han sido simpatizantes de vos, simpatizantes del PP, simpatizantes de Ciudadanos y posiblemente votantes este año de, de personas que realmente son de otros partidos, ¿vale? Como puede ser el PSUE, como puede ser Izquierda Unida, o sea, o como puede ser Cuenca Nos Une. Yo no considero realmente eh, que, el, que el derecho al voto sea para una línea u otra, si no considero que, hay, que la verdad en los municipios hay que mirar a las personas y ver que realmente qué apuesta va a hacer esas personas. Y yo no miro colores, os lo digo de verdad. Eh, yo vengo a solucionar problemas y me da igual, os lo digo con toda la gracia del mundo, rojos, verdes, azules, amarillos. Venimos el grupo este que nos han dado toda la autorización porque he exigido yo mucho a tu patria que creo que ya es hora de cambiar un poco las líneas políticas y creo que considero que todo el mundo está cansado de, de, de decir esto sí, esto no, hacen 20, tardan 20 años en hacer las cosas porque realmente hay jefes arriba y les marca las pautas. Yo lo primero para aceptar ir a, en tu parte como candidato he exigido hacer las listas, que sea municipal, elijo los, planteamos nosotros todo el proyecto y todos los objetivos que queremos para esta ciudad y creo que ahí se va a demostrar que realmente no nos mandan ni de Madrid, ni de Barcelona, ni, ni de ningún lado, desde la Nacional. Creo que es muy importante que eso lo sepa la gente, ¿vale? Ahora ya cambiando un poco de tercio y hablando de las medidas a nivel municipal, esta misma mañana se ha anunciado que se levantaba la cautelar para no demoler el muro del Paseo San Antonio. ¿Qué postura tenéis en tu patria sobre esto? ¿O ¿Estáis a favor de que se, se lleve a cabo la demolición o, o no? Bueno, en primer lugar decirte que nosotros hemos firmado el condicionante de que realmente no se, se, no se quitaría la estación ni las vías, ¿vale? Porque consideramos que sí puede ser deficitario, pero lleva muchos años siendo deficitario y no buscando argumentos para buscar solución, como un tren eléctrico, otro tipo de medidas que no se puede tardar cuatro horas o seis horas o ocho a Madrid. Y creo que yo anteriormente se hizo un estudio que con 128 kilómetros de anchura de carretera, uy, perdón, de vía, iba hasta Requena y se podía haber hecho un puerto en seco, hubiéramos tenido mucho, mucha, el, el déficit que realmente consideran que podía haber, se podía haber mejorado con ese puerto en seco, hubiéramos, se hubiera dado trabajo a personas de esta ciudad y no se, no se tenía que haber llevado a Alcázar ni a Albacete, porque consideramos que esta ciudad está muy dejada en todos, los, en todos los aspectos, políticamente y también dejada en que es una ciudad pequeña y nosotros venimos a buscar esa solución, a ponerle la verdad, las cartas encima de la mesa. Entiendo, por tanto, que el plan por cuenca, que viene desde el Ministerio, que es, evidentemente, el quitar el tren, tu patria no lo apoya. Pero sí que es cierto que al estar quitando ya el muro, las vías, es algo ya casi imparable del canal 28M. Entonces, si vosotros tenéis poder en el, en el ayuntamiento, ¿qué vais a hacer a partir de ese momento? Bueno, en primer lugar, nosotros, como he dicho en otros medios, viene desde el tema nacional. Ahí quien tiene que haber hecho la fuerza es el, el regional y con ello su alcalde, a su, a su presidente, yo no puedo hacer nada, yo llego ahora, doy mis explicaciones, opino que es una pena eh, y lo mismo que es una pena que, que la AVE esté allá y no se haya podido hacer en el centro, porque todo es viable y si realmente en el País Vasco o en cualquier otro sitio eh, van por debajo del mar, pues yo creo que aquí tampoco no se puede hacer cosas diferentes, es gastar dinero, pero es que gastan dinero en muchas cosas innecesarias. Ahí tenemos el bosque de acero. Sí. O sea, cosas que se va con una empresa se gastan un montón de millones de euros y aquí no hay consecuencias, aquí no hay delito, aquí y así está abandonado. Por lo cual yo creo que hay que tomar las cosas racionalmente y hacerlas bien. Yo en mi casa, por supuesto que no, si tengo unos sueldos, no me gasto más que mis sueldos. Pues el Ayuntamiento, mi, mi, mi manera de ser con mi grupo, es no vamos a derrochar lo que no merece la pena. Y, y hay que posicionarse en cosas, o sea, ver qué, qué situaciones tenemos en la ciudad, qué nos, qué nos está exigiendo, qué es que se nos está olvidando, que somos parte de defensa de los ciudadanos, qué nos exige la ciudad. Entonces, ahí estamos nosotros. Hace un mes diste una entrevista en Europa Press en la que hablabas de, del Estado de la Plaza España y del Bosque de Acero también. Y nos gustaría saber cómo piensas recuperar estos espacios. ¿Qué piensas hacer si tienes poder en el Ayuntamiento con estos dos lugares? Bueno, en primer lugar, y lo sigo afirmando, creo que el centro ciudad hay que mejorarlo. Y entre ir a la Plaza España habrá que hacer un estudio. Habrá que... hay varios estudios, pero llevo yo mucho tiempo. Yo llevo 22 años. Yo he trabajado en esa Plaza España de coordinador de deportes con el Ayuntamiento. Se han sacado a las personas. Se han hecho 50.000 comentarios. Y después de 22 años sigue estando igual. Por lo cual, no se atreven por algún motivo a hacer las cosas. Yo solo dejo eso. Y creo que todos los centros de ciudad tienen que ser potenciados. Y Cuenca tiene que potenciarse centro-ciudad y hacer un, un estudio realmente de qué es lo que hay que hacer en la Plaza España, porque creo que Cuenca se lo merece. Porque daría mucha vida a la ciudad. Porque no lo quieran entender. Y luego, sobre el bosque de acero, pues es una cosa estamos hablando de una cantidad de millones enormemente, que también lo, lo afirmé, pues también creo que habrá que buscar una solución, no sé cuál, pero buscar, y a ver si podemos a, atacar a esa situación y mejorarla. Yo os vuelvo a, a repetir que realmente yo no voy a tirar la casa por la ventana, porque eh, económicamente el ayuntamiento está como está, pero sí hay que buscar soluciones. Y entonces, lo mismo que hay que buscar soluciones en su debido momento, pues se tendrá que ir haciendo cositas. Yo no conozco ningún chalé que se haga desde el tejado. Entonces, esta ciudad tiene que empezar de cero y empezar a ser racional en las cosas, ir buscando lo que de verdad en cada momento merece para que esta ciudad cambie. Hemos visto en redes sociales mucho también que pateáis la ciudad, que estáis subiendo constantemente problemas que veis de las aceras, de todo tipo de, de desgaste en la ciudad. Hay informes que hablan de que Cuenca es de las ciudades más sucias de, de España. Quería preguntarte qué plan tenéis para, para paliar esto. Bueno... Eh, yo, desde que estoy poniendo eso con mi equipo de trabajo, pues se está viendo que hay gente que ahora les, ha, les está entrando las prisas en todo, ¿vale? Yo he tenido la oportunidad que trabajadores que estaban sin trabajar les han cogido. tiene la oportunidad que pongo cosas y luego me entero de que los contenedores verdes y otro contenedor pertenecen a la Diputación cuando yo hago quejas, ¿vale? En lo cual, tanto derecho tiene el Ayuntamiento como la Diputación de dejar las cosas en condiciones y poner, y poner orden. ¿Vale? Y, y yo considero que todo tiene un camino. Y ese camino nosotros venimos a intentar mejorarlo y a decir la verdad. Yo, sobre lo que tú dices de los trabajos, te digo para que sepas, de derechas, de izquierdas, de centro, de amarillos, de verdes, todos dicen que tenemos razón. Hasta los jóvenes cuando puse lo del día Ramos. Que todo se pueda hacer bien, pero con organización y con claridad. Porque yo lo que pongo del día Ramos, ¿vale? Considero que aquí a todo el mundo le gusta la diversión, a todos, pero con orden, con criterios y regulado. No puede ser que, que nos hagan eh, que va a haber sanciones que nos vamos a poner duros, cuando realmente el señor alcalde lleva cuatro legislaturas de tener al alcalde y cuatro legislaturas como alcalde. Y si realmente él no ha sido capaz, por los motivos que sea, que yo no voy a entrar en qué tiene que hacer ni cómo lo tiene que hacer, pero no puede ser que 15 días más tarde hagan una fiesta, todo pagado por la ciudadanía, y viendo que no estaba regulado. Entonces yo considero que hasta los mismos chicos jóvenes me paran. Porque yo solo pondría un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado con todas las botellas de cristal? Que primero hay unas ordenanzas que hay que cumplirlas. ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado si 8 o 10 chicos se lian a, a tirar botellas por todos lados como estaba que yo creo que se puede corregir y yo hablo con los bares porque yo tengo una empresa de distribución de vinos y vermus y de gourmet y les he hecho ver que esta situación es real y ellos están de acuerdo en colaborar en ayudar, por lo cual algo no se está haciendo bien y creo que todo lo que se está haciendo si hay alguien o algún partido político que vea que no estoy haciendo las cosas y son reales y es de verdad, me pueden... Eh, ...contestar, yo pongo con mi nombre, Miguel Zurro Pareja... ...yo no ando como andan por ahí poniendo las cosas... ...yo doy la cara, yo no me voy a esconder nunca... ...y he venido a eso, a no esconderme... ...y a intentar buscar la mejor solución para la ciudad... ...y para los ciudadanos, y que se sientan orgullosos de eso. Estábamos hablando ahora del tema de la higiene de la ciudad... ...y también comentaba mi compañero acerca del estado de conservación... de alguna ...del casco histórico sobre todo... ...y en la ciudad tenemos dos grandes infraestructuras deportivas... ...el Sargal y la Fuensanta que no están en las mejores condiciones de conservación. Nos gustaría saber si desde tu patria proponéis alguna medida para mejorar el estado de esas instalaciones. Bueno, eh, creo que está toda la ciudad de Dejadez y, y, y así va todo. Yo el otro día la Verdad de Voseo mandé a dos que van en la candidatura y pusimos cómo estaba el acceso de entrada, que lleva un montón de tiempo y ahí están llegando, con el balonmano y con otros eventos, los máximos responsables políticos del ayuntamiento y de las personas que son de otros partidos que están ahí y no hacen nada. Por lo cual yo he tenido que tomar la decisión de decir la verdad y volver otra vez a insistir sobre la limpieza. Te cuento, yo ya estoy intentando visualizar y tengo mi perspectiva de que la vamos a cambiar si llegamos con fuerza, porque no sé lo que va a pasar, pero si llegamos, estate seguro que esta ciudad, eh, porque la dejadez que iba de toda la ciudad, como está, no es de dos días, es de muchos años, por lo cual hay que atacarla, no ahora, después de cuatro años atacarla y pintar, hay que hacerlo un mantenimiento como tienes tú en tu casa. Pero al margen de lo que tú me estás hablando a nivel deportivo, ¿vale? yo soy un profesional del deporte, como entrenador, y he sido, he sido realmente una de las personas que cuando estuve en mi etapa del Ayuntamiento de Coordinador de Deportes, actué primero con los clubes minoritarios y mayoritarios, de la misma forma, intentando que todo el mundo mejore, en todos los aspectos. Intenté que todas las instalaciones que estaban deterioradas, se intentara mejorar, se mejoró todo. Yo tengo vídeos y tengo todos los argumentos cuando yo llegué y cómo lo dejamos. ¿Vale? Cuando estaba yo de coordinador. Llegó un, llegó un concejal que creo que los concejales están para asesorar y hablar con los técnicos y buscar soluciones. Porque eso yo lo he vivido. A mí me han dejado la libertad por cómo soy y el tipo de personalidad que tengo. Pero realmente se mejoraron todas las instalaciones. Llegó un político, que era el concejal de deportes, quiso hacer la fase que no le correspondía. No, porque yo voy a hacer, voy a dejar. Cuando se fue, lo dejó peor de lo que estaba, que habíamos mejorado todo. Y luego, pues ha ido todo, porque a mí la foto no me gusta. A mí, a mí me gusta trabajar en silencio y hacer las cosas bien. Por eso no prometo nada. Porque yo creo... Que desde el silencio luego se vean los hechos. Y es lo que va a volver a pasar con las instalaciones deportivas. Yo no puedo prometer, yo tengo unas ideas muy claras. O sea, hacer una ciudad deportiva donde realmente se lleve todo, pero yo no lo puedo prometer, porque la situación que estamos ahora no lo podría decir, lo vamos a hacer. Todo el mundo por la boca saca de todo, lo dicen, hacen, vamos a llegar, y luego no hacen nada. Es mejor que desde el silencio, cuando se pueda, se hagan bien las cosas y que se vean los procesos del día a día, del mes a mes. Y ahí es donde van a tener que de verdad definirse la gente. Porque si llevamos 30 años, yo, yo hablo de 22 años, si hemos ido para abajo en todo, a nivel limpieza, a nivel mantenimiento, a nivel gestión, a nivel deterioro, a que la gente de unos, de unos colores o de otros están enfadados porque todo el mundo dice la verdad y, está, y nadie hace nada pues ya llega el momento que yo, por eso yo hubo gente que luego me imagino que me preguntaréis, porque creo que son los que se tienen que involucrar en este momento y cambiar las líneas políticas del juego, nada más. Cambiando un poco de bloque a nivel económico, que sabemos que el Ayuntamiento está intervenido desde hace años y que también pues bueno, el Instituto Nacional de Estadística habla de que en la última década se han perdido 6.000 habitantes en Cuenca. Y eso genera que, por ejemplo, paseos por carretería y haya muchos locales cerrados por cualquier barrio realmente de la ciudad. Entonces quería preguntarte a nivel de comercio local, ¿qué medidas queréis tomar o qué idea tenéis para reactivarlo? Bueno, yo si me seguís un poco en redes, yo apoyo al, al, al comercio local. Y lo apoyo fuerte y por eso quiero potenciar el centro. ¿Vale? También, como jóvenes, sabéis que ha cambiado mucho el juego. Hay mucho tema informático, mucha petición por redes sociales, pero yo siempre digo, vamos primero a la opción, vamos a apoyar, porque el día que se nos apaguen todas las luces de los comercios, no vamos a ver, no vamos a ver. Entonces, yo considero que para que realmente este tipo de negocios u otros que tengan que llegar, tenemos que mejorar la ciudad. Y, y luego intentar que la gente de la ciudad eh, diga, joder, vamos a ayudar a esta gente. Deber de pedirle por internet que me lo traigan aquí vamos a comprarlo. O que lo traigan ellos y que ellos hagan las ventas. Porque daros cuenta que también tienen personas de trabajo. Y tenemos que ayudarles. Porque no todos son funcionarios. Entonces, yo voy a apostar por ayudar a, a, a lo que son el negocio minoritario de la ciudad. Y voy a poner todos los medios para que tengan todas las posibilidades. Y sobre lo que, y sobre lo que tú dices de los negocios, que están cerrados, están abandonados, habrá que analizar el porqué, el porqué, cada uno puede pedir lo que quiera, pero el por qué no llegan a acuerdos con gente que quiere montar negocios. Entonces, ahí igual tenemos que tomar alguna medida cuando lo estudiemos y ver alguna situación que se nos pueda dar y la ley no lo pueda permitir para que esos locales también puedan estar en funcionamiento. ¿vale? Yo soy empresario y entiendo que cada dueño de un local puede hacer lo que quiera, pero también entiendo que no se puede permitir que, que, que todo el pueblo o toda la ciudad o zonas de barriadas estén mal. Destacabas antes el papel que creías que los jóvenes debían tener en la política, ese paso adelante que debían dar, pero hay un problema en esta ciudad y es la fuga de talentos de, bueno, de gente joven. ¿Qué proponéis, qué ideas tenéis para hacer que, que, este, que estas personas no tengan que seguir emigrando y buscar oportunidades en otros lugares? Bueno, en primer, en primer lugar te voy a decir, en mi lista va más de un 75% gente joven preparada y apuesto por los jóvenes. Primero, porque tienen incertidumbres. Yo cada vez que hablo con los jóvenes, o hablo con los padres o los abuelos, siempre me dicen lo mismo, es que se nos va la gente. Pues habrá que buscar soluciones y no decir traemos, traemos si no la iban a otro lado. Habrá que forzar que traigan aquí. Y otra de mis obligaciones es buscar con mi equipo de trabajo, traer algunas, algunas instalaciones para dar posibilidades de trabajo y que la gente no se nos vaya. Yo sí que el equipo mío tenemos claro que vamos a incentivar a todo el que realmente haga cosas grandes en esta ciudad, eh, bien sea a nivel estudiante, bien sea a nivel deporte, ni bien sea a nivel que realmente representen a nuestra ciudad y, y la pongan en la mejor imagen tanto de España como a nivel europeo. Y es una de las fases, que yo ya lo estoy diciendo, que en deporte y en cualquier otro lo voy a hacer. Vamos, vamos a dejar una partida eh, porque consideramos que realmente esa gente no se tendría que ir, pero si hay alguien que se queda y lo hace, pues por lo menos que tengan para cosas, para gastos, para lo que ellos quieran oportuno. Pero sí estoy de acuerdo en que la gente joven eh, hay que controlar las cosas. Estamos en una universidad y en esta universidad pues quizás había que traer alguna, alguna carrera en la cual tenemos cosas importantes están abandonadas desde la universidad o no se les ha propuesto. Igual habrá que hablar de ese tipo también, para que en un momento determinado, si podemos traer ese tipo de empresas, que entren directamente a los estudiantes de la universidad, bien sean que sean de la ciudad mejor, pero si no, también dar otras oportunidades a otros. Mira, todo, toda la ciudad crece si hay empresas, si hay negocio, si se genera. Y eso es lo que vamos a intentar conseguir. Eh, eh, tranquilos, pero vamos a ir a ese destino, o sea, nada más. Sí, uno de los motivos también por los que los jóvenes se van es el precio del alquiler. Hay estudios, por ejemplo, Idealista, que recoge que la ciudad de Cuenca fue de toda España la que más subió tanto por eh, ciento eh, con respecto al año anterior, en el año 2022, el precio del alquiler, un 23%. Eso, claro, si no hay empresas, si no hay vivienda barata, todos los jóvenes se tienden a ir a otras ciudades. Entonces, ¿qué propone tu patria para controlar un poco este precio del alquiler? Bueno, nosotros... No sé si sabéis que he hecho un escrito defendiendo a los, a los estudiantes funcionarios de prisiones, ¿vale? sacando unas fotos aquí, ¿no? porque se les había prometido unas cosas y me parece una barbaridad, se lo digo públicamente. ¿no? Igual la gente dice que jode que esto es muy claro, pero considero que todos tienen derecho a poder llegar y, y la subida de precios de habitaciones me parece que bueno, se tenía que tener un poquito más de cuidado. Pero no es un problema de los alquileres, es un problema de alguien que no está haciendo bien las cosas porque esta gente tendría que haber ido a unas residencias en las cuales no están. Volvemos a lo mismo. Hay una organización, por los motivos que sea, que no voy a entrar, que es donde primero se falla, igual como el tema de alimentación, ¿no? Habéis buscado una situación de alimentación que el otro día me contestó uno, es que en la universidad está el restaurante que cobra 6 euros. Y no es así porque ya no cobra 6 euros. Vale, lo que pasa es que yo no lo he hecho público porque creo que no tengo que entrar ahí, pero sí considero que no es lo mismo que vengan 20 a comer que 300 a comer. ¿vale? Entonces, en la universidad no entran 300 personas porque yo he estado ahí tomando y he comido. Entonces ahí, pues la verdad es que todos tenemos que hacer eh, un poquito de, de unión y bueno, pues yo tampoco soy quien para decir lo que tiene que cobrar cada uno. Pero yo creo que si cobran eso es porque no se está tratando bien a la gente que ha llegado aquí y considero que para mí es muy importante y habrá que buscar soluciones también. Hay otro conflicto que está muy, muy conectado con el tema del alquiler y con el tema de la hostelería, que es el turismo. ¿Qué medidas que estáis proponiendo para incentivar el turismo o desincentivarlo y qué, qué ideas tenéis para hacer que la ciudad tenga más riqueza a partir del turismo? Bueno, yo vengo de una comunidad que es el País Vasco, y, y, y se hizo un estudio de ciudad en el cual en 40 años, si habéis estado allí, lo habréis visto el cambio que ha pegado, ¿no? Yo creo que esta ciudad lo que necesita es un estudio de ciudad, no sé cuándo, pero habrá que, que entre todos mirarlo y proyectarlo, porque mira, si tú en una ciudad, como dice tu compañero, llega y ve todo, cartones por todos lados, ve los suelos hechos una porquería, ve que si llegan, si puedo meterme de verde 8 de nivel, o cuatro en una casa, vengo con doce y me como bocadillos. Y eso lo está dando desgraciadamente un poco la situación. Solo vendemos que tenemos, pero yo creo que para llegar al turismo bueno hay que salir a buscarlo, hay que encontrar y hay que dar las cosas buenas, porque si no llega todo el mundo y que todo el mundo tiene derecho a llegar. Pero si tú quieres tener riqueza, tú quieres tener una buena ciudad, tú tienes que promocionar tu ciudad bien. Estamos en la capital gastronómica 2023. Solo se ha hecho en Madrid. Se fue un día a Córdoba, al Ciar, lo sé qué, pero yo creo que tiene que haber una serie de personas moviéndose por toda España ofreciendo esto. Pero claro, hay que ofrecerlo bien. Es que si no, no... Eh, porque tenemos rocas, ¿es suficiente? Para eso hay que acompañarlo con ese montón de cosas que os voy diciendo poco a poco de lo que realmente te hace que sea una ciudad importante y yo creo que, que Cuenca pues es una ciudad importante porque tiene muchísimo por explotar entonces yo considero que no están por la labor no sé si es por el trabajo o es por la dejadez o porque no les permiten que lo haga no lo sé no estoy dentro si un día me toca pues lo veré qué es lo que pasa en clave electoral ya de cara al 28M vamos a vivir unas elecciones con muchísimas candidaturas ocho y por lo que vamos notando en la ciudad prácticamente todas van a tener opciones de, de poder, por lo menos, luchar por un concejal en el ayuntamiento. Quería preguntarte si desde, desde tu patria tenéis mmm, algún tipo de pacto preferente con algún partido, si tenéis alguna línea roja que no queréis pasar. Algunos partidos nos hablan de que solo apoyarán al partido que gobierne la Junta para garantizar la financiación por parte de, de Castilla-La Mancha. Quería preguntarte, a partir del 28M, si entráis con fuerza en, en el ayuntamiento de Cuenca, mmm, ¿con quién creéis que podríais gobernar? Bueno, en primer lugar, decirte <coughs> que realmente nosotros estamos llevando diferentemente las líneas de trabajo que casi todos los partidos políticos. Si os dais cuenta, nosotros trabajamos mucho lo que es el proyecto Redes, el proyecto de seguimiento de las cosas. Nosotros no vamos a ningún evento donde no nos inviten. No sabemos los motivos porque ha habido eventos que realmente invitan y hasta la prensa, se ve que hay cosas. Nosotros somos un partido que realmente donde nos llaman estamos. Y estamos porque consideramos que vamos a tener fuerza y vamos a tener voz en este ayuntamiento. Y luego, respeto a la coalición. Yo te puedo decir que a nosotros ya nos han llegado a intentar hacer coaliciones. ¿Vale? Las posibilidades de hacer coalición. Y mi palabra siempre es rotunda. Vamos a esperar al día 28 que digan los, los ciudadanos qué es lo que se puede hacer, porque yo hasta después del 28 no voy a hablar absolutamente con nadie. Creo que hemos venido ahí de otra manera, queremos ser justos con la ciudadanía y considero que, que somos los primeros en que tenemos que decir que ahora mismo, pues como nos como han llegado algunas, algunos partidos diciendo pues, si podemos coleccionar o podemos hacer algo, pues consideramos que no es así y no lo vamos a hacer. Y ahora ya para terminar a todos los candidatos que pasan por aquí, les dejamos aquella cámara para que en un minutito nos cuenten cuáles son sus principales medidas y qué le quieren decir a la ciudadanía. Bueno, para mí va a ser una cosa que creo que es sencilla. ¿no? Nosotros llegamos a un proyecto municipal fuera de colores, al margen que quieran situarnos en colores. Es un partido a nivel nacional que lleva unas líneas, a nivel municipal llevamos otras. Se ha apostado por una línea que es la juventud, y unos, unas personas un poco más veteranas, pero el, os vuelvo a repetir, el 80% es una línea joven, preparados, con proyectos y con ganas de mejorar esta ciudad. Y nosotros venimos a decir la verdad y venimos a trabajar sin intentar, sin intentar, vuelvo a repetir, decir que vamos a hacer cosas, porque lo primero que hay que hacer es buscar un estudio de cómo está esta situación en el Ayuntamiento y empezar la casa desde la cimentación pero te puedo garantizar que esa cimentación va a ser fuerte y vamos a intentar mejorar casi todo lo que nos dé tiempo en esos cuatro años si llegamos y si no, el tiempo lo va a haber. Yo soy entrenador de fútbol profesional y todo lo hago con objetivos. Mis negocios los hago con objetivos y aquí hay un objetivo que es lo que os he dicho, venir a ayudar a la ciudad, dar lo que los ciudadanos piden y que realmente los ciudadanos voten a los que crean que le van a hacer eso hasta ahora, esta ciudad, y lo digo claramente, con unos colores o con otros seguimos igual o vamos para abajo. Entonces, más claro no puedo ser. Si el ciudadano cree en el proyecto de esta gente, que es tu patria, en los jóvenes y las personas que estamos ahí y no vamos a vender, ni nos vamos a intentar, porque sea un partido grande o pequeño, eh, les vamos a dar, no va a ser así. Nosotros vamos a buscar siempre, que estén de acuerdo con lo que nosotros queremos, que es mejorar la ciudad y proyectarse. Y no, como os he dicho, nuestro partido no va a dar ni coaliciones hasta el día de, después del día 29, que se quede claro, y no vamos a hablar absolutamente con nadie. Una cosa es que yo hable con un partido amistosamente de amistad, porque tengo con todos, os lo vuelvo a repetir, con todos buena relación. Si digo verdad, si no les gusta, igual se, se, se tensa un poco más, pero... A mí no me preocupa eso, yo voy a seguir educadamente como soy, voy a hablar, voy a saludar, el que quiera bien, el que no, no, no, y cuando acabe el día 28 a las 11 de la noche y empecemos nuestro equipo de, de seguro que se haya conseguido, que esperemos que sean buenos resultados, por el bien de todos y por el bien de la ciudad, porque el, el objetivo es muy claro, lo decían los ciudadanos, nosotros no vamos a convencer a nadie que tiene que hacer, yo creo que, que lo más importante es que vean cómo tenemos todo, ya está, y creo que con eso es suficiente. De acuerdo, pues muchas gracias, Miguel, por venir a Cuenca Lija a hablar con nosotros y te deseamos la mejor de la suerte en las elecciones. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un gran placer estar con vosotros y con dos chicos jóvenes. Gracias, Miguel. Gracias.